¿Sabes cómo estaba. sido eso? ¿Es importante? No, no, no, no, no, no, no, importante. no, no, no, no, la conexión está floja, pero mira, aquí hay nicaragüenses también que están apoyando, esos nicaragüenses siempre se unen, mira, ese señor, siempre se unen. Marcé cuando vea, allá debe ser otro horario. Niuka. Saludos. No, pero yo sé. Yo estoy, yo estoy aquí hoy. Yo, tú siempre estás y qué bueno todo lo que has hecho por Cuba todo lo que hace siempre. Vaya maldición, a ver la transmisión no se puede no, entrar. En... No, masa. yo sé, yo sé que la que está mala está mala la conexión de allá. Algo, Pupito en sí está tratando de entrar, pero no, no tiene la internet buena para poder entrar a la directa. Aquí, a ver, aquí estamos. Saludos de Camagüey. ¿Cómo está Camagüey? Charlie, ¿cómo está Camagüey? No, no, no hemos sabido no mucho. No hemos sabido mucho. Bueno, fuerte. No. En Sí, vamos. Okay. No pierdan la fe, no pierdan el chamo. ¿Podemos comer? Sí, sí claro, papi. Estamos mal La la señal está súper mala Pero te vemos ah, Oscar, te quiero mucho Te quiero mucho Abajo la dictadura Cuidado papi, ¿estás bien? Ah, sí mismo, sí mismo es. Así es. Mucha policía en la calle. Mira, ella está en, Mira ahí está en Camagüey. No, papi, aquí no aquí, no, aquí también. Aquí también hay policía, pero la policía aquí nos cuida, la policía aquí nos cuida, papi. Allá es que está en Candela. Dice, espérate, saludo de Camagüey. ¿le ¿cómo está Camagüey? me dice. Estamos bien pero la señal está mala, dice muchos policías en la calle, sí sí sí todo el mundo lo no, Ariadna, no no he sabido. Estaba conversando con Santi espíritu, ¿cómo es? En Santi Espíritu habían quitado el internet pero ya la pusieron. Ah bueno, entonces la gente Santi Espíritu, que se conecten. No, no, no, no. Se la tumbaron, se la tumbaron a Santi Espíritu, lo único que está confirmado Tumbaron el internet y ni siquiera las llamadas de teléfono a teléfono entra Salí de la casa, estoy. Bueno, si te, si te si sale si para afuera, un... trata de entrar en la directa, Pupito pero el campanazo es por porque por, por, esa gente que hay manera hoy se va Sí, qué bonito como se manifestaron. De, eh, aquí. Está en túnel. Ahí no se ven todo. Hay todo de la libertad, libertad y Eso es importante. No, no, pero sí si había, uno, había unos mulatos sin camisa. ¿no? Sin camisa, sí. Le decía la policía, pero aquí? ven. Sí, sí, muchachos jóvenes. Lo que pasa es que ayer se burlaron del pueblo con todas esas payasadas que hicieron tenemos que, ayer. Tenemos que protegerlo. Se llaman Gendry que... y Daniel. Ah, bueno, pero y Matos. Venga, porque no viene, pero venga para acá. Dile a Antunes que Olga le manda abrazo. Olga González que te manda abrazo. Rosana, dile a Antunes, que Boca Ay, le manda abrazo. Doble, mi socia. ¿Cómo andas? Aquí estamos. En pelea. La señal está mala. Dios nos ampare y nos proteja. Así es, Adrianita. Así es, pero mira, ¿tú quieres que te diga? Para la calle a luchar la libertad. Coño, pero que en candela, güey, puedo tirar otra ahí, porque yo siempre le pongo esta pista. Te respeto mucho y te quiero mucho porque da y sé todo lo que tú has, lo propio, lo propio. Lo que tú has pasado. A mí sí, la cámara que... me ayuda a ¿sí? Ya, quedaste súper, vítele esa, que es tan candela. A ver, Antunes, ¿cuál fotos tú tiraste? Esa Esa quita, quita sí. esa foto pues de que... tan entonces, candela. En bueno, entonces vamos a tirarnos Ay. otra, para no. quedarnos lindos los dos. No, no, no, no. Pero dale, dale, dale. vamos a ponernos bonitos, espérate. A ver, ponte ahí. No te ahí. ahí. quedamos perfectos. Quedamos bien ahí, ¿está? Dos, dos gusanos ¿no? dos gusanos mariposas somos ya, yo soy un mariposón ya ellos son unos envidiosos cretinos, no soporto malos son, malos. yo creo que decirle malo es hasta poco, porque hasta eso es a los malos dime la verdad esa gente no tiene no tienen vergüenza en esa cara Sí, pase lo que pase, es una buena señal, Sí, el pueblo está cansado, déjame ver quién me envió. Lo que fue un, fue un campanazo. ¿Qué ¿Qué yo con... no, no, no, no, no. ¿Y no sabía ni que Caimanera existía. Caimanera es un pueblo, que la gente tú no sepa. A Caimanera para tú entrar, tú no puedes ir. Si tú eres opositor, no puedes entrar. ¿Qué tal? Ahí hay una carita afuera. Bajan la huevos, tú no tienes que bajarse, pasar por el puesto de mano. Y usted no va a tocarse hablar. ¿Cuántos días tú vas a ¿Cuántos o sea, días? ¡Está ahí! Mi ¿Estaba... Ay, Yo quiero que Cuba sea, que sea libre. Libertad para el pueblo de Cuba. Libertad para el pueblo de Cuba. Libertad para el pueblo. Si Cuba está en la calle, nosotros también. Si Cuba está en la calle, nosotros también. Si Cuba está en la calle, nosotros también apoyando al pueblo de Cuba. Queremos libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba. Ah, comunismo es el cretino que tiene a la gente muerta de hambre. Qué lindo, qué lindo. Se vive? Besito para los dos, para los tres, para tu otro varón también. Mira. Gracias. Bello, bello. Mira tu anito este. Mira Adriana. ¿Vale? Hola, Adriana. Hola, bello. ¿Viste? Ese es de es Un beso, voy a hacer mucho, ¿ok? Bendiciones. Gracias, mi amor. Gracias por todo. Besito, te quiero. Vamos oh, la dictadura, sí mismo. Está reprimiendo a la policía, está dando palo en Guantánamo y, con, y comenzó a llover fuerte, eso dicen. Bueno, Pupito, no me entrega, a los dejo. El niñito tiene sueño. sueño. Mañana estamos aquí. Mañana venimos a Dani. Mi libertad, mi libertad para el pueblo de Cuba. Mi corazón está en Cuba. Mi corazón está en Cristo y en Cuba. Ok. Oré estoy orando, estoy orando, estoy orando, tengo tiempo orando, todas las noches oramos, todas las mañanas oramos, y estamos orando, orando y confiando que el Señor está viendo las oraciones, que Cuba va a ser líder, que se van a levantar los cubanos sin miedo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hay poder en Cristo caballero, Cuba para Cristo, Cuba para Cristo, Viva Cuba Libre. Ay, Dios los bendiga. Amén, Jesús. Sí mismo. Oca si quieres después nos unimos en oración tú y yo por privado. O después, o mañana por la mañana. O cuando tengas tiempo, vamos a unirnos en oración. Estoy orando con una persona de Cuba muy querida. Debo día en eso. Y seguimos. Orando y denunciando. Alexander Jesús Figueredo, tremendo valiente, tremendo patriota. Aquí estábamos en el pesaje. El pueblo salió nosotros también. Te respetamos mucho. Y te apreciamos. Mucho, mucho, mucho. Gracias lindo, por todo. Vita, Vita, tú. ¿Te gusta? Vamos, Cuba. Tengo 27 años en este país. Mis hijos nacieron aquí hace 16. Desde el 2007 que no voy a Cuba, pues nunca fui, no voy a Cuba. Bueno, esas dos mil personas, si están en Cuba, que cojan valor, que ellos son. El pueblo no cabe en las prisiones. El pueblo no cabe en las prisiones. Y ahí se burlaron del pueblo de Cuba. Ahí se burlaron del pueblo. No, tengo un hermano y una hermana. Eh, pero no tenemos mucha relación porque precisamente ellos no sí, sí, todavía no los no les han abierto los ojos tengo 27 años en este país y tengo pero tengo una relación muy cercana con con personas muy amadas que son abiertamente su posición política son abiertamente en contra del sistema no voy a decir los nombres porque no, no hace falta, pero los tengo en mi corazón y siempre todo lo que pueda hacer por ellos, ahí está. Ellos son más hermanos míos que la familia, lo siento caballero, pero la familia tiene que abrir los ojos. Nosotros no vinimos a este país a mantenerlos a ellos, que eso es lo que quiere el comunismo, que lo estemos manteniendo todo el tiempo. Lo que tienen que hacer es luchar la libertad y de verdad yo sé que es difícil porque yo sé cómo los reprimen, cómo les dan golpe, cómo los meten presos, yo entiendo todas esas cosas pero tienen que despertarse de esa cosa, unirse, lograr su libertad y cada uno trabajar como otros países del mundo. Nosotros los cubanos, desde que nos levantamos estamos me quiero ir, cómo me voy, de qué manera. Todo es irnos, irnos, irnos, siempre, siempre, siempre. ¿Ve? Y, y no estoy en contra que vengan tampoco, no es eso, ¿entiendes? Pero es que tenemos que lograr la prosperidad en nuestro país. Ese país no tiene prosperidad porque el comunismo no sirve. Castro y Díaz Canel son unos asesinos. El PCC son asesinos. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. ¿Eh? Hola. ¿Tú querías hablar? ¿Qué tú querías decir? <risa> Dilo aquí, mira aquí, yo también estás en live. ¿eh? Dilo. Está para el pueblo de Cuba. No. Ubito, ¡Ahí está! Espérate, que te voy a mandar un request. Mire, ¡Quieres entrar! Ubito, te, ¡Te mandé un request! ¡Acéptalo! ¡Acéptalo! Que ¡Te mandé un request! ¡Esto es la calle! ¡Eh! Te mandé un ricojaje. Ah, mira, ya, me pediste cámara, ya ahí, mira. Eh, ¿por qué? Dice que es un neighbor, que no está, que no te puedes conectar. No este. Estoy tratando de darte cámara y dice que no. hermano nicaragüense aquí tú no tú eres tú eres un valiente Nos, nosotros te queremos y te respetamos te queremos y te respetamos Rito. tus canciones a ti Ardo esos son mis cantantes bueno el funky que está por ahí también Okay, el uh, rapero mira este rapero, pupito de era tremendo rapero en Cuba, igual que Ardo, de la aldea, de la cueva no, es... <ríe> oh, ¿no? ¿Ya lo saludaste? ¿Fue que saludaste ahorita? No, ¿Es porque famoso? Sí, él es famoso ¿Es much... How... un YouTube? Sí, What? tiene muchos followers okay. <ríe> Sí ha, <laughs> ha,